Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección Ayuda? En esta sección puedo pedir ayuda a mi padre, a mi madre o a mis profesores. Cuando necesito ayuda, aprieto el botón Ayuda. Aparecerá el mensaje Se si ha enviado la alerta. Y eso significa que ya he pedido ayuda.